Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Esta vez se lo dedicaremos a otra gran plataforma, EQOption. En esta plataforma os deberéis registrar desde aquí con vuestros datos o mediante Facebook o una cuenta Google. EQOption ofrece también varias plataformas para operar. Podremos operar en acciones, en opciones binarias, en Forex, en criptomonedas. Índices, productos primarios u otro tipo de productos. IQ puede utilizarse tanto mediante ordenador como mediante dispositivos móviles, ya sea Android o iOS. Los depósitos y los retiros pueden hacerse de varias formas, ya sea mediante Visa, Mastercard, billeteros electrónicos o transferencias bancarias. Una vez nos hayamos registrado, nos aparecerá esta pantalla de aquí. Y este botón es el tiempo de las operaciones que hagamos. Desde este botoncito decidiremos el importe con el que vamos a hacer nuestra operación. Y a través de este botón de aquí, escogeremos las opciones o las que queramos operar. Hay binarias, digitales, forex, acciones, criptomonedas o materias primas. Desde aquí, escogeremos los indicadores que queramos utilizar para nuestro gráfico. Hay un montón de opciones en las que escoger. Escogeremos las que queramos y las aplicaremos. Incluso también podremos escoger el tipo de gráfico y el color. Más adelante utilizaremos aprender las líneas, que son soportes y resistencias. Cuando inicias una operación, te aparecerá aquí, en el portafolio. IQ te da la opción de vender la operación antes de que termine. Y este apartado de aquí te dice el tiempo que queda para que la operación termine. Desde el historial de trading, puedes ver todas las operaciones que hayas hecho. Y este icono de aquí es el chat y el soporte. En esta pestaña puedes ver las noticias y el análisis de mercado. Y a través de este botoncito de aquí encontraréis muchísimos videotutoriales. Podrás configurar los gráficos que quieras ver en la pantalla desde aquí. Para hacer el depósito, da clic aquí. Hay varias formas. Meteller, que es nuestra favorita. Perfect Money. Red Pagos. Skrill. Visa. Mastercard. O Web Money. Y hasta aquí la introducción a IQ Option. Esperamos que os haya gustado. En la descripción de este vídeo...